That is, uh, <risa> <risa> bueno, la verdad es que no lo sé estoy en mi habitación pero hasta a mí aún me da miedo desde ahora cuando nos saludamos hagamos así Hola es un w mira como tú eres mi baby y yo soy tu baby o si tienes alguna otra idea mejor, me la dices en el comentario. Hace unos meses subí un video de Lisa de BLACKPINK. Como Lisa de BLACKPINK aprendió coreano, unas personas me dejaron comentarios diciendo Lisa no habla coreano bien. Vamos a ver en este video si Lisa habla coreano bien o no. Como es su nivel de coreano, si se escucha como una coreana cuando habla...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 No, no, no, no, 진짜 no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, sí. Habla coreano bien. Jangida. Jang es como qué guay. Jangida. En este video a veces suena como una coreana y a veces como una extranjera. Pero tiene una buena pronunciación. Habla muy bien, habla muy bien. ¿sabes qué es? Si has visto mi último video, Lisa dijo Topuki ka tengi ng. Esta palabra viene de 당gida, empujar, pero no con el significado empujar. Tengida se usa como cuando te da ganas de hacer algo. Normalmente cuando te da ganas de comer algo. Como en este caso, como Lisa dijo, quiero comer tteokbokki. Podríamos decir así literalmente, tteokbokki 먹고 quiero comer tteokbokki. Pero también se puede decir como Lisa, tókbuki tengyoyo. habla muy bien y muy bonita es una coreana me encanta su voz es como no sé me suena tan mona tan mona y bonita sí. 말 진짜 많이 늘었다. 네, 한국 사람 같아 이제. 리사 웬만한 말 싸움에서 이겨. 아니야, 뭐래. <웃음> 아니야, 뭐래. 뭐래, 뭐래. 뭐래, que dices? <웃음> muy coreana, muy coreana. 한국말 많이 늘었는데 이렇게 특별히 따로 공부를 하는 건지 아니면 드라마를 많이 보니? 드라마를 많이 봐. 음. 그리고 진짜 많이 나는 봐. 개인적으로 도깨비 너무 좋아해가지고. 아. 도깨비 너무 좋아해가지고, 아. 좋아해가지고. 아. 좋아해가지고, 좋아해가지고. No solo habla coreano bien, pero habla coreano como una nativa. Chuae es Chuae So. Es de nivel un poquito alto. Puede que no entiendas lo que te digo. Así que solo te digo que es una de las lenguas coloquiales. Tiriririkachiku. Chuae Kachiku. Cregachiku. Bogachiku. Hegachiku. Solo te digo que se habla mucho así entre los coreanos. ¡Suscríbete Estudiante de primaria. Solo los nativos y los que hablan coreano muy bien saben esta palabra. Chodin. También se dice chungding, kuting, teting. Los estudiantes de primaria, de eso, de bachillerato, de universidad. Cada vez que veo videos, solo noto más y más que Lisa habla coreano demasiado bien, como una coreana sin ningún fallo muy bien genial tabón pero no se usa mucho es normal que no sabe tabú 3 가지만 강조하겠습니다 첫 번째, 목소리 따라합니다 목소리 목소리 두 번째, 시간 준수 시간 준수 시간 준수 리사생도 목소리 크게 합니다 네 ¿Te acuerdas lo que dije en mi último video? Normalmente, se si usa entre los hombres En el ejército en Corea, por ejemplo Siempre se habla con el lenguaje honorífico Mira, habla todo el rato ni 강조하겠습니다 따라합니다 목소리 크게 합니다 크게 합니다 예! Oh, yeah. 크게 합니다 예 yeah. Estoy en mi habitación pero hasta a mí Aún me da miedo. A veces suena un poquito como una extranjera, pero la mayoría del tiempo suena como una coreana. No he notado nada raro cuando la escuché con mis ojos cerrados. La conclusión de este video es que Lisa habla coreano como una nativa y muy mona, muy bonita. Creo que estoy enamorada de Lisa. <risa>